Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Referentes. Qué lindo poder llegar hasta sus hogares y disfrutar de una nueva edición de nuestro programa con invitados especiales y en esta, pues este día que es muy importante no solamente para las familias bolivianas, sino también para el mundo. Nosotros nos sentimos muy felices de poder estar con ustedes a través de la poderosa señal de Avia la Televisión a nivel nacional en los nueve departamentos. Agradecer a toda esa gente que siempre nos acompaña, que nos escriben en las redes sociales y que nos comentan también para que mandemos saludos, para que podamos también consultarles a nuestros entrevistados en el sector tertulia. Pues nos sentimos muy felices de que ustedes estén acompañando este trabajo que nos apasiona muchísimo que es la televisión. Pero por qué digo esto al inicio porque estamos a pocas horas de celebrar eh, la Navidad en esta gestión 2022 y sin duda vamos a disfrutar unos 60 minutos de esta noche para que tengamos un poquito de alegría en nuestros corazones. Y quién más para hacer esto nuestro invitado especial en este día nos acompaña uno de los pianistas de jazz más joven e innovador de la escena local y nacional. ...está con nosotros Ever Peredo Pinto, ¿cómo estás querido hermano? ¡Qué gusto! Querido Oscar, el placer es todo mío, gracias por la invitación a ti, a Guara, a toda la producción del canal... ...así que muy, muy feliz de poder estar con ustedes hoy. Vamos a continuación a ver la ficha biográfica de nuestro invitado. Ever Peredo Pinto nació en La Paz el 19 de marzo de 1993... Es pianista, compositor, arreglista y docente. Bueno, ya lo conocemos a nuestro invitado. Querido Eber, qué gusto que estés en el programa, de verdad, gracias. Vamos a ir eh, retrocediendo un par de años para que nos vayas contando a nosotros y a tu audiencia, por favor, eh, cómo era tu infancia. Bueno, mira, querido Oscar, eh, la verdad es que desde que tengo memoria eh, en mi casa eh, siempre han habido eh, personajes muy importantes para mí, influyentes en cuanto a la, a la, a, a la música, ¿no? Eh, por, por los dos lados, por el lado de mi papá y por el lado de mi mamá. Este, ten, tengo la influencia y la, la, la, la gratitud de que mi primer maestro, por ejemplo, fue mi abuelo era pianista también, eh, don Armando Peredo, sí. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es una figura bastante influyente, eh, desde que me acuerdo así, no me acuerdo, ¿no? Pero ten, hay fotos, por ejemplo, donde estoy así, sentado, ¿no? Con él en, el, en su piano, en un piano antiguo yeah. eh, de, de su casa, y ahí así chapaleando, al, ¿no? Él me inicio, dejaba porrear un poquito ahí el la, piano. Al sí, inicio sí. te decía, eh, ¿cuál es la diferencia para nosotros mm -hmm. los mortales, eh, ver un teclado es piano, ¿no? Pero, ¿hay una diferencia entre el órgano y el piano? ¿Y el teclado? En realidad, digamos que todos, todos esos que, que dices son instrumentos de teclado, ¿no? Que tienen Ajá. teclas, ¿no? Pero hay diferencia. El piano, por ejemplo, el piano se llama más un, un piano acústico, ¿no? Que tiene todo el sistema de cuerdas y estos pianos de cola o los pianos de pared que tienen una caja de resonancia y todo, ¿no? Ah, esos son pianos. Ese ¿verdad? es un, ese es un, un piano. piano, ¿no? Ah, muy bien. Este es un teclado digamos, yeah. ¿no? que emula los sonidos, ¿no? Es portátil y toda la cosa. Okay. Y un órgano es más un instrumento que también es de teclado, pero son como los órganos, por ejemplo, que te digo de, de Deep Purple, ¿no? El que tocaba de eh, purple y, y todos los sonidos. El órgano, el famosísimo órgano Hammond. Digamos, ya, claro, ¿no? claro. Ese es un órgano, ¿no? Ah, mira. Pero. Generalmente ¿En, en las iglesias otro. que vemos? ¿Ubicas? Porque yo veo es los, es los sumo, órgano, órganos. ¿Ves? ¿no? De tubos. Con ¿no? tubos. Exactamente. Ah, mira. Ajá. Acabamos de aprender porque sí. desconocía sí. realmente eh, esa diferencia. Porque ah, veía muchos que me decían, no voy a llevar mi sí. teclado, mi piano, no puedo, que no sé qué. Y era como que. Claro, claro. ¿no? Y con tu abuelito, que... Melodías iniciaste a tocar con él? Y mira, eh, mi abuelo fue profesor del conservatorio durante mucha mucho parte sí. de su vida, entonces, claro, tenía ya toda la escuela claro. eh, de, de, del, del piano, que es así de ciclos, ¿no? Por ejemplo, no sé, me acuerdo tocar, por ejemplo, a ver si, si pueden habilitar ahí un poquito, no escucho, ¿no? Por a retorno. Ver si podemos dar retorno. Estamos totalmente en vivo en esta sí, sí. noche de sábado 24 de diciembre. Por ejemplo, no sé cómo... ¿No? Mozart. Déjenme ¿no? ver. Ese tipo de cosas, ¿no? O Bach, digamos, ¿no? ¿no? Ah, que son claro él era profe de piano clásico digamos yeah. no de, de, de, de la área que llamamos piano clásico así que de lo que me acuerdo obviamente cosas mucho más sencillas al principio bueno, no y lo todo a abelito, pero <risas> es, es, a sí sí sí padres sí. ajá y de ahí tú a los seis años ya estabas ingresando al conservatorio sí exacto exacto he estado desde mis seis años ahí con diferentes maestros eh, ya estudiando, digamos, eh, formalmente en el conservatorio como tal, y ha sido súper lindo. Ahí he conocido <risa> básicamente todo, toda la escena musical, digamos, ¿no? De, de, de, de, de la paz y de, de, del país, así que. Uh -huh. es, es, eh, y he estado en piano clásico hasta mis 13, tal vez. Ya. Yeah. Y de ahí ya un día se me dio por así... Volverme un poco más rocker, digamos. Ya, ¿y, qué, ¿Y cuál fue <ríe> tu primera y, canción así? ¿Inspirada en qué grupo? A mí me gusta mucho Santana y ese tipo de cosas, ¿no? A mí me, me gustaba bastante. ¿Y, y, y, ¿Y cuál fue tu canción? Eh? Y por la influencia de mi papá también, ¿no? Él me ponía así vinilos o, o cassettes, ¿no? Eh, no sé qué te digo ahorita. Eh. de cosas pero obviamente yo no oh, sabía mira, oh, yo no sabía tocar eh, yo no sabía lo que era el jazz digamos no eh, te cuento que así mi primera clase en, en música moderna uh -huh. no después me cambié a música moderna como tal entonces eh, yo iba fui a la primera clase con toda la idea de tocar como te digo así eh, santana o deep Purple. Claro. O, o este tipo de, de, de, de músicas, ¿no? Claro. Y ahí mi profe, así de, de, de piano Deja, no. moderno, me dijo, <risa> no, está bien, me dijo, no, está bien, <risa> todo bien. Porque también eh, Einar Guillén fue mi profe, ¿no? Ah, mira. Y tocó como, es una eminencia, ¿no? Claro, de, de, claro que, de, que de, sí. Claro, claro. Y me dijo, está bien, eh, ¿porque conoces el jazz? Me dijo, ¿alguna vez has escuchado jazz? Y yo le dije, no, la verdad es que no, ¿no? no, no, no. Y me mostró así un poco ya de, de lo que era y así mi cabeza, ¿no? ¿Cuál es la Pero canción esta? de jazz que más te emociona? Y que la tocas así siempre. Eh, a ver... Te cuento que es por temporadas, ¿no? Así cambio de, de canciones favoritas y todo. Pero a ver, una, una que, que me gusta mucho y que es bastante, bastante conocida, por ejemplo, es una de... de, de Bill Evans, que se llama... vals eh, for Debbie, por ejemplo. A ver, adelante. ¿No? en lingua, ¿eh? Súper linda, ¿no? bien! Evans wow, es una influencia grande, sí, sí. Sin duda, ¿no? Te titulaste el 2010 del Conservatorio Nacional sí, de Música. Sí, mm. Y ahí fue donde ya tenías esa línea, así como voy por una mirada hacia el jazz. Sí, sí, sí, egresé el 2010 del Conservatorio del Área de Música Moderna. Eh, pero mira, te cuento que haciendo memoria de, de, de cosas que, que, que a uno le marcan, por ejemplo, eh, me he dado cuenta que ya desde hace bastantes años atrás, desde que era chico, como que me llamaba mucho esa parte de, de lo que es el jazz como tal. No como género tal vez, pero sí como digamos la, la, la, la perspectiva desde la cual se puede ver otras músicas, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, me llevaban bastante a, a, a ver a la orquesta sinfónica yeah. como tal, ¿no? Porque mi abuelo también tocaba ahí. Y, y un día fui a ver, creo que era el Cascanueces o algo así, ¿no? Y, y yo estaba súper atento. Y en cuanto lanzaron la primera nota, ¿no? Eh, así yo dije, wow, esto es increíble. Pero te cuento que no había comenzado todavía, estaban afinando, ¿no? Ya, <risa> estaban, ah, pero estaban afinando, pero claro, cuando claro. afinan los instrumentos, claro. digamos, uno da la nota, digamos, ¿no? el primer violín, ¿no? Claro. Y todos afinan sí. a esa nota, se sí, van sí, haciendo sí. una cosa así. Digamos, ¿no? Y se forma así como un, claro, una claro. cosa gigante de toda la orquesta, qué que es bastante moderna porque son, son, son mm. cuartas y todo, ¿no? En, en teoría musical y eso es bastante moderno en cuanto a sonoridad. Y eso me llamaba la atención y decía, wow qué buenísimo, ¿no? Pero no había empezado todavía la <risa> cosa, ¿eh? Entonces, claro. igual, ¿no? Tocaba bastantes temas así como bien modernos con mi familia, con un, un, un tío que tengo... Y, y resulta que al final había sido un, un tema de jazz que yo no sabía, digamos, ¿no? Así que creo que sí, siempre he tenido como esa inclinación hacia el jazz. Sí. En tu adolescencia, ¿cuál era la canción que te encantaba para salirte así? Porque a veces en colegio uno está estresado, mm. tiene... O, o a veces la novia, etcétera, etcétera. Claro. Vas a tu casa y siempre tienes así como un refugio, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas cuál era el tema? Eh... Sí, mira, yo, yo he escuchado, me acuerdo que así, por ejemplo, me ponía los audífonos de un disco que había descubierto, que es de Chick Corea, que es un gran pianista de jazz, bueno, murió hace, hace, no mucho, uh -huh. y es con un cantante que se llama Bobby McFerrin, ¿no? que es el cantante que canta, don't worry, be happy, ¿no? Esa es canción ah, yeah, sí. que es un cantante tremendo de jazz. Y es un estándar de jazz que se llama Autumn Leaves, ¿no? Y yo me ponía eso, eso porque es piano y voz, y nada más, ¿no? pero así, claro. suena increíble. Me ponía eso así en, en, en loop, digamos, en ¿no? repeat. Y, Escuchaba y, un montón. ¿Dónde acompañabas? Sí, no, en mi cama, así antes de dormir, digamos, ¿no? Claro. Después de un día así largo de clases y de toda la vida. Y cosa. lo lograste tocar y, también. Sí, sí, sí. Es, eh, a ver. Hoy te voy a pedir un pedacito no, claro. de temas. De, <risa> ahí para estamos, que la gente ahí estamos. Un poquito ahí estamos. de tu talento, de tu trabajo Ajá. y sobre todo de, de esa pasión que hoy día hablaba. Pues estamos muy emotivos, hoy es mm. Navidad, entonces, sí, sí. Eh, de esa pasión que, que todos tenemos por ciertas cosas que nos, que nos llenan el corazón sí, y el alma, sí, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Así que, bueno, a ver un pedacito mm -hmm. del, del Autumn Leaves. Um. sector que se, se llama tertulia y me lo voy a anotar Ajá. más adelante porque quisiera a ver, Buenísimo. el tema de jazz eh, sí. hace que, escuché yo aquí en La Paz mm. cuando llegué, mm. me gustó mucho más ese género musical porque Ajá. fui a un lugar y, y en ese lugar había una banda claro. que estaba tocando y, y es mucho más, claro, no eh, es mucho más Ah, es, es, es romántico, tiene una música emocional. Sí, sí, sí, la verdad. Que ¿A qué me lugar encantó. fuiste ahí? Telonios. Al Telonios, claro. claro. Buenísimo. ¿No? Sí, sí, sí. Es, un, <risa> es, un, es el lugar, digamos, ¿no? de, de jazz. Sí. Que es de los pocos, si no el único de todo el país. Digamos. ¿Eres licenciado en pedagogía? Sí. sí, sí, sí. ¿Por qué unes esa profesión? Mira, yo creo que que es, es el, digamos, el complemento perfecto porque yo, yo soy eh, docente no eh, creo que bueno, la vida me ha llevado por ese camino, mi, mi papá también es docente y, y es pedagogo también, así que este, eh, en el conservatorio estoy ya, creo que así rapidísimo, pasa el tiempo, 10 años ya enseñando ahí ah, qué lindo. y bueno también de forma privada en ¿no? particular. Así que creo que es, es algo que me apasiona, ¿no? Es por la vocación también que, que, que he estudiado. Me encantaría aprender a... Han dicho que pero es muy difícil, por ¿no? Sé, por favor, cuando quieras, tú? cuando quieras, hermano. Eh, mira, nadie ha dicho que es fácil, digamos, ¿no? Ah, ¿no? <ríe> nadie ha dicho que va a ser fácil, pero, pero si a uno le gusta y tiene la pasión y como que la disciplina también, pues ay, ay. Eh, ahí está. está <ríe> es, es. ¿En cuánto tiempo se puede aprender a tocar? Nunca. No, nunca. nunca, nunca, <risa> Ahí jamás, complicados. Entonces, jamás, no, pero jamás hay yo, así uno que diga, ok, ya, ya Yo tengo como amateur así para, para no sé, conquistar sí. así, acompañar y cantar a sí. alguien que venga a tu casa. Yo tengo, te cuento, me compré yo un teclado y en la pandemia lo que Ajá. hacía era eh, me buscaba los cursos de YouTube sí, sí. y los iba tocando. Así, Tantas poco facilidades a poco. que hay ahora, sí, sí, es buenísimo. Mira, eh, pero no me sale, te digo, intentaba buscar un tema cruceño, Ajá. de ahí quería un tema romántico, así cuando ya. estaba medio, muy claro. dolido del corazón, ahí, pero de ahí sí. no me fue, así te diré que hice dos, tres notas y, y ahí murió, ¿no? Y, no, mira, cuando quieras, hermano, conmigo la vas a lograr, <risa> <risa> ahí para, para dedicar. Ojalá que sí, ¿no? <risa> sí El 2014, sí. con tan solo 21 años, tú mm. formabas, tu primer grupo de jazz, el trío, ¿cierto?, trío de jazz. Sí, sí, sí, sí. Eh, es un proyecto que siempre lo he tenido paralelamente a todo lo que he venido haciendo como pianista. Eh, así, acompañante de otras bandas, de otros proyectos, ¿no? Creo que lo que más me gusta en realidad es eh, esa formación de trío que es eh, con Raúl Flores en el bajo y, y Juanjo Flores en la batería. Hemos grabado el 2015 el primer disco, uh -huh. justamente, de solista, que, que se llama Un Tiempo, que mira, lo tengo aquí justamente. Lo he traído para ti. Ah, muchas como, gracias. Como regalo de Navidad, gracias. hermano. Ah, gracias. <risa> Así que... Este, este es tu primer álbum en formato jazz, ¿verdad? Es en formato trío, ¿no? En formato tríos y todas. Bueno, eh, el 90% son composiciones mías. Ah, qué lindo. Y, bueno, hay un tema justamente de un estándar de jazz también que... Es una versión mía también. Uh -huh. Y este es con, con ellos justamente. Y bueno, estamos preparando el, el material para el segundo disco justamente ah. después de unos buenos añitos. Qué bien, que se qué ha hecho bien, esperar, ¿no? pero ya, ya estamos ahí. ¿Por qué preparando. el título Un tiempo? Mira, bueno, este pasaban muchas cosas esos años. Y creo que sí, ha sido básicamente esta como un, una válvula así de. de para, para ir por un camino uh -huh. eh, y dedicarme más a la música, ¿no? Y ha sido justamente así un tiempo lindo, un tiempo de muchas emociones, en, en muchos sentidos también. Y creo que es por eso, ¿no? Es por eso porque... Y además porque creo que siempre es uh -huh. lo, que, lo que más eh, me llena, lo que más llena a mucha gente la música y tener justamente así un, un tiempo, darse un tiempo para uno mismo claro. y encaminar o, o como canalizar todo eso a través de... de claro, además es tu proyecto personal ¿no? y eso ayuda sí, muchísimo sí, sí, porque tú ya eh, viendo con la producción tu biografía Ajá. pues has, has trabajado con Murillo Villegas con Gustavo Orihuela, que igual estuvo con nosotros, sí. el Papirri, bueno, tremendos artistas bolivianos que también sí. fueron parte de este referente. Y para mí fue, es un gusto que ah. vuelvas a estar nuevamente en un estudio de televisión y que yo te esté entrevistando. Lo hicimos hace un par de años sí, atrás en, sí. en el Canal del Estado y Exacto. igual disfrutamos eh, eh. ese momento de, de la música contigo, ¿no? Sí, sí, me acuerdo que justamente ahí estaba presentando una cueca, sí. ¿no? la, la cueca Luz, que... Que ha sido eh, ganadora de, de la mención de honor en el premio Savaroa, y bueno, ahí presentaba un video también, ¿no? Mm -hmm. Me acuerdo. Y bueno, sí, sí, eh, eh, he tenido la, el gusto y la, la, la, la, la, digamos, la, eh, el honor también de poder eh, tocar con, con, con el grillo, mm -hmm. con el papirri. Este, que yo siempre digo que he aprendido un montón, por eso digo que siempre son mis, mis senseis en la música, porque creo que <risa> cada, uno dos, cada uno de los dos han sido, son unos referentes claro. en, su, en su campo, y creo que eh, la admiración y cuánto uno aprende también de todo eso es súper es lindo. lindo súper lindo juntarse, siempre he dicho, con gente que, que tiene más años en, en las tablas que uno, más trayectoria, más conocimiento en, en, el, en, el, en su campo, claro. y bueno, eso es algo que... Que no te lo enseña, pues a veces es una institución, digamos, ¿no? Ah. Eh, vas aprendiendo ahí por la vida y eso es, eso es bien, bien, bien lindo. Esas palabras sí. hacen que uno vea, no sé, mi audiencia de había ya la televisión que demuestres esa humildad, ¿no? Porque, mm. es decir, el, el tema de aprender de, de, de gente profesional que uno admira es, pues, extraordinario, ¿no? Porque uno le va sacando el jugo a, to a, a todos los mentores que uno tiene ¿no? en la vida sí. profesional sí, sí, sí. y va creciendo, que es lo más importante, porque has trabajado en muchísimas producciones eh, como parte de la orquesta, digamos, de la banda mm -hmm. y, y eso también te deja, te, te deja, pues, una experiencia vasta, ¿no? Sí, sí, sí, realmente... Es eso, y bueno, eh, considero que también eh, la, los caminos, ¿no? Son los caminos por los que te lleva pues la, la, la, la profesión, la vocación. Y bueno, ¿qué, qué mejor que poder compartir con ellos, aprender de. Son grandes compositores, todos ellos, claro. ¿no? Y, y aprender de, de, de todo lo que se le atraviesa a uno, digamos. Un poquito pues, de la cueca, ¿te parece? Para claro, que recordemos claro. y disfrutemos allá en casa. Yo sé que estamos apuraditos, que ya está oliendo la picana desde la es. cocina hasta la sala <risa> donde usted se encuentra viendo nuestro programa, pero nosotros queremos también poder eh, llevarles un poco de música y alegría en esta Navidad. Es cierto, Adelante, Jeff. Una cuequita para ir ahí ambientando la picanita. <risa> Así es. Bueno, háblanos también de tu experiencia en Francia, estuviste en el 2018, ¿por allá? Sí, sí hermano, eh, hemos estado gracias a, a la productora Arte Art, que uh -huh. nos ha mandado la invitación para poder participar de un festival eh, en una ciudad muy cercana a París, como a media hora tal vez, eh, que se llama el Festival de Louviers. ¿no? Louviers es la ciudad, uh -huh. y hemos estado ahí compartiendo con... con este, muchos, muchos otros músicos, hemos eh, ido con Tincho, Tincho Castillo, ¿no? claro. el guitarrista tupiceño, ah, increíble y, y bueno, la experiencia es, es in increíble porque hemos podido este, tocar, abrir a Jordi Rossi, que es un ¿Mira? gran baterista, músico, sí. compositor también de, de, de España ¿no? y es así de, de talla mundial, ¿no? de, de, cosa nosotros los veíamos en videos de YouTube, digamos así, ¿no? Y decíamos, y wow, pegas. increíble. Y ahí estar con él, así almorzar, y que te hable. Sí, y, bien, y bien. Este, Es humildad también, ¿no? De la, de la que sí. hablabas, de, de, así de, de gente que, que tiene tanto, tanto hecho en la vida. En la, en la carrera musical es impresionante. Y bueno, hemos podido compartir mucho con ellos. Y, y hemos tocado también en París. Hemos, hemos podido ir a, a Stuttgart también en Alemania. Justamente con este disco, mira, claro. también te lo regalo ahí, para Gracias. que tengas... Y Ever Peredo lo y Pincho Castillo. Sí, ese es el disco que, que nos, ha, nos ha permitido, digamos, viajar y poder presentar. Son también composiciones y es también música del acervo nacional y latinoamericano, ¿no? Ahí tienes de todo un poquito, Qué en, en, en dúo, ¿no? Con Tincho, piano y guitarra. Así que, sí, esa es nuestra experiencia del 2018 allí en, en Europa. Y bueno, esperamos poder ir pronto nuevamente por ahí, porque es realmente una experiencia linda uh -huh. compartir con gente de todo el mundo y, claro. y demás, ¿no? Sí, sí. Y bueno, haces música, me imagino que te encanta el folclore boliviano. Sí, sí, sí. ¿Alguna vez has intentado inmiscuirte en esas lindas aguas que tenemos de ritmos, Ajá. pero que van desde el occidente hasta el oriente? Sí, sí, realmente, como que te comentaba, querido Oscar, eh, de la parte de mi mamá, por ejemplo, uh -huh. he tenido bastante influencia del folclore, porque siempre que, o sea, desde que me acuerdo, en la casa de mis tíos, sí, de ¿no? mis abuelos y demás, habían guitarreadas, ¿no? Guitarreadas, <risa> ahí ¡Qué lindas son las guitarreadas! Increíble, ¿no? increíble, increíble. Yo he crecido así, ¿no? Escuchando zambas, escuchando chacareras, guañitos y, y de todo un poco. ¿no? Así que sí, sí, mi tío es así. Súper capo tocando la guitarra. Tengo dos tíos que, que les encanta ¿no? y es, es, es ¿De eso, música influencia. boliviana? ¿Qué te así te motiva? A es ver. que lo puedas tocar en estos momentos para que nos vayamos a la pausa. Claro, este es una cuequita de, de Simón Roncal, por ejemplo, que se llama Implorando, pero que la conocemos más como Soledad, ah, ¿no? Es la, la, la cueca Soledad. Eh, que se llama, se llama implorando en realidad, y eso, eso, no wow, lo después sabíamos. te voy a contar cómo me he enterado. A ver, <ríe> pero <ya>. eh, <ríe> es así, ¿no? Beca, implorando sí, me decías no sí, sí, más sí, conocida como soledad pero soledad, el título verdadero soledad, sí. <risa> y por qué sí. y, y de cómo llegas a, a eh, descubrir mira que, que como te digo otra influencia en mi vida que, que hay, hay, es muy linda es una de, de un tío que es el hermano de mi abuela paterna se llama marco no marco gómez era armonicista, tocaba armónica él totalmente empírico no y él grabó un disco que que ahí está que creo que es el único disco así de una como de una orquesta de armónicas no yeah. Por esas ar armónicas y él tocaba ese tema y le he leído ahí estoy implorando y dije, qué será esto pongo y está ¿no? ah, mira. sí sí implorando eh, es súper conocida no es sí, verdad sí. que sí uh -huh. nos vamos a ir a una pausa comercial está con nosotros Ever Peredo tremendo artista boliviano joven quien eh, está trabajando muchísimo sobre todo en el género del jazz y que es un tremendo talento y orgullo boliviano. Nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más de referentes. La presentación, la que tenías en el Teatro Nuna, aquí en La Paz. Sí, sí, así es. Eh, esta, este video es de hace unos buenos añitos. Eh, con el, desde la luz, ¿no? Sí, sí, con el Segadex, ¿no? El famoso Segadex en la bata claro. y Raúl Flores, sí. El trío del terror se llama esta banda. Sí, el trío. Ah, <risa> mirá, qué sí, bien. Sí. Bueno, sí, hemos muchos hemos bueno. tenido el gusto de poder Ajá. disfrutar de, de, de tu trabajo, más que trabajo, de, de, de los conciertos que brindas, y son, es, muy, es muy lindo, la verdad. No, no, gracias, gracias. Yo, justamente, es, es eso, ¿no? Es la felicidad que, que de poder llegar a las personas de una manera bastante, bastante profunda, con, con la música, y bueno, es, es un lenguaje que, que todos tenemos la... El, el gusto de, de poder contar, ¿no? Como decía Richard Bona, que llegó, que es un tremendo músico. Claro. Este, hace unos necesitos. ¿Quién no escucha música, no? En, en todo el mundo, en realidad, ¿no? Así que cada uno con, con sus preferencias, tal vez, pero es un lenguaje que, que une a mucha gente, ¿no? Bueno, estás listo. Tenemos un sector que se llama tertulia. Hemos, hemos puesto tu fotografía durante toda la semana. La... Y la gente, nuestra audiencia, la... escribe... Debajo de la foto, en los Ajá. comentarios, alguna pregunta que quieren hacer. Algunas son un poquito picantes. Okay. <risa> y bueno, si no quieres responder, te tomas un buen sorbo. Ay, ya. Muy bien. bien. Pero antes, ¿por qué brindamos? Pues ya que estamos ahí en las fiestas, eh, por, por, eh, por la reconciliación, sí. por la paz, por, por la familia, porque siempre Dios nos dé mucha salud. Eh, y bueno, muchos más éxitos ¿no? para cada uno de nosotros Así es, salud por la música Salud, por supuesto Qué delicias, vinos del sur del país Nosotros nos vamos con la rejilla de tertulia Iniciamos con las preguntas a nuestro invitado Bueno, el primero, César Vargas, te mando un abrazo gigante. Dice, ¿en qué escenario te gustó estar y en cuál tal vez, eh, en, en, y, y en cuál te ves en poco tiempo? Mm -hmm. Wow. la verdad es que todos los escenarios son especiales, eso es lo lindo, pero uno que me ha impresionado bastante es eh, el escenario de, del el Centro Cultural Kirchner en, en Argentina, en Argentina. Buenos Aires, ¿No? El 2015 fue que nos invitaron a un festival de piano y, bueno, prácticamente hemos estrenado yo he tenido el gusto de estrenar básicamente prácticamente el piano de cola, que era un Yamaha. ¡Wow! Ese uno creo que era. Increíble, ¿no? Eh, en ese festival y es un escenario tremendo en un centro cultural que es un proyecto gigante. Así que creo que eso es un escenario súper importante para mí. Y bueno, la, el otro era en cuál me veo, Ajá, ¿no? ¿Cuál te eh, ves en poco tiempo? Decía wow. César. Eh, realmente, este, me gustaría ir a, a Asia. <risa> no sé cuál, cualquier escenario ahí. Justamente te, te comento un poquito que hemos empezado ya un proyecto con una gran cantante de, de Shanghai, de China, que Mira. está viviendo acá por esta temporada, que a se chico. llama Shang y estamos ya grabando, haciendo el proyecto ahí para poder grabar un disco. Y bueno. Eh, que, que ese proyecto siga y se pueda... Y pueda pasar meter, las ¿no? fronteras que, en nuestro país y esté allí en que, Asia. Eh, sí, sí, sí. Esperamos, <risa> sí, esperamos pronto poder. Michel Torrico te mando un abrazo gigante, dice, le mando un abrazo, eh, saluda al programa, dice, quiero mandar un saludo a la familia Torrico en esta Navidad, un gran saludo para la familia Torrico, ya pocas horas estamos de, de celebrar, te agradezco que te sí. hayas tomado tu tiempo y que hayas venido al programa, no, no un pero gustazo. es lo más lindo poder compartir, compartir. Con, Exactamente. Sí, ¿No? sí, sí, sí, sí. Bueno, Michel te pregunta lo siguiente. ¿Qué Ajá. es el jazz para ti? Wow, eh, El jazz es, para mí es una forma de vida. ¿no? Uh -huh. Es una forma de vida más allá de, de, de lo musical. El jazz tiene mucho de... Creo que el, el alma de, de este género es la improvisación, o sea, la creación eh, eh, de forma espontánea, en, en el instante, ¿no? en tiempo real. Uh -huh. Y eso es, es mucha emoción porque es un riesgo eh, es también mucho de ser vulnerable, uno, porque claro. al estar creando en el momento y compartiendo con gente, con otros músicos, pues uno tiene que estar siempre abierto a escuchar lo que el otro propone y poder responder a eso, ¿no es cierto? Esa es la interacción permanente, ¿no? Eso es lo que el jazz nos regala, además de ser una música bella, ¿no? Así que, <risa> no, es una forma de vida, realmente no hay día que, que, que no... Que no escuche o no, no. Bueno, ya me ha respondido sí, ¿no? sí, sí, sí. la siguiente pregunta, pero, pero quiero, por el respeto a nuestra a ver, audiencia, no, claro. nuestro amigo Carlos Terceros te mandó un abrazo y decía, ¿Hasta qué, qué edad abrazo? crees que se puede aprender a tocar un instrumento sobre todo el piano? Lo dijiste, es que nunca. Nunca, nunca se termina. termina aprender, ¿no? Exactamente. Pero, ¿Cuándo no, pero, crees que es aconsejable? No, yo creo que, que si uno tiene eh, esa, ese, esa inquietud y ese gusto, ese, ese anhelo de poder, pues no hay edad, ¿cierto? Uh -huh. Creo que eh, obviamente ya para hacer una carrera musical como tal, que es otro, otro tema, ¿no? Pero claro. que, que cualquiera que, que tal vez no ha tenido la oportunidad no, o no se ha animado a, a lograr este, pasar clases o, o investigar o tocar, de último compartir con... Pues que lo haga y que no, no, hay, no hay edad y que va a recibir mucho, mucho, mucho, mucho claro. a cambio, ¿no? Que es lo que la música te da, así que... Muy bien. No, no, no, no Pero, edad. digamos, yo un treintón, ¿puedo nomás aprender ahora? No, sí, sí, por supuesto. Yo en el, en el conservatorio tengo estudiantes de 30, 40, tal vez, y más, ¿no? Ah, mira Sí, así que no, realmente... Mal problema. Eh, eh, disciplina, esa es la cosa, ¿no? Ah, disciplina, muy bien, eso sí. Sí, sí, sí. Araceli Salinas, desde Santa Cruz de la Sierra, te mando un abrazo, dice... Eh, felicidades, qué talento de, del joven que entrevistas, Oscar. Mando un saludo al programa. Muchas gracias, Araceli. Y dice: eh, ¿hablabas que das clases particulares o son clases en el conservatorio? Ambas, ¿no? Ambas, ambas. Sí, sí, sí. sí, sí en el conservatorio doy clases también, pero también eh, doy clases eh, particulares. Eh, digamos eh, eh, en estos últimos años por la pandemia eh, wow. he empezado eh, una escuela de piano que también Qué es bien. virtual no ah, hay lindo. las dos modalidades eh, entonces sí doy clases particulares este pueden entrar también a, la, a si si me permites a la, a la página adelante de, adelante todo. de Facebook no como Ever Peredo pianista y bueno ahí está también eh, lo, los contactos y demás claro. así que tengo bastantes alumnos de otros departamentos, tal vez, no Alguien, gente que no puede venir a La Paz de forma presencial, así que ahí estamos, cualquier duda, consulta, para este nuevo uh -huh. año ya empezamos a mediados de, de, de enero. ¿no? La, Yo voy la, a ser tu primer gestión. inscrito, ¿te parece? Pero por favor, un gustazo para mí. Sí, porque <ríe> claro la verdad sí. que sí, me, me encantaría y... Sí, la página Ever Peredo Pianista en sí. Facebook. Pueden uh -huh. seguirlo, por favor. Para en que... Instagram también, ¿no? adelante. Ever Peredo. Así que, sí, por ahí, cualquier cualquier contacto. Sin duda. Para que la gente que quiere... Y, y, y tienes no solamente la modalidad presencial, semipresencial, que eso es lo más sí, interesante. Sí, y, no, ¿no? y no solo jazz, digamos, claro. ¿no es cierto? Es, es música moderna en general, uh -huh. música clásica también. Así que estamos para, para cualquier, cualquier... Luana Barrón. Contacto. Te mando un abrazo gigante. Dice a mi hijo, quisiera inscribirlo en el conservatorio. Ajá. ¿Qué consejo me das? Y pregunta para... Ever, ¿es, ¿eres un docente estricto? <risa> a ver, no sé, ¿cómo, a ver, cómo eres? <risa> a ver cómo me ven. <risa> no, no, son, son diferentes facetas, creo, ¿no? Este, Obviamente, a ver, la primera pregunta, en el conservatorio, eh, obviamente hay, hay que... Este, me parece que en octubre son las yeah. inscripciones, o la, uh -huh. la solicitud, la, la, la, eh, la, sale la convocatoria, ¿cierto? Entonces, uh -huh. tienen que estar atentos ahí también en la página del conservatorio, ¿no? En uno. Nicole Vargas desde Santa Cruz te mando un abrazo igual. Dice, uh -huh. Eber, ¿cuál es el momento más feliz que tuviste sobre un escenario? Uh -huh. Wow. A ver. Eh... El momento más feliz, eh, creo, que, creo que han sido, a ver, uno de los más felices que he tenido ha sido justamente antes y durante y después de, de, de, de, de la actuación, mm -hmm. ¿no? en, justamente en el CSK en Buenos Aires. Eh, yo he podido compartir escenario con uno, uno de mis pianistas de influencia, influencia este, en, en la música, en el jazz, en la música latinoamericana, se llama César Orozco, que le mando un abrazote, él es venezolano, cubano. Lado. Y, bueno, ahora está así rompiéndola en Nueva York. Pero, claro, cuando yo entré, no podía creer y le dije, querido César, es un gusto para mí, digamos, ¿no? Estar claro. aquí poder tocar en el mismo lugar contigo. Y yo te escucho desde niño y todo, ¿no? <risa> <coughs> y me dijo, hermano, mira, tengo algo para vos. ¿Se emocionó? Pues, ¿no? Escuchó, se claro. emocionó y me dio así, toma mi disco. Este disco no ha salido todavía. Es el Qué primero genial. para ti. ¿no? Y, y se fue así entrado a tocar. La, ya full, ya super ya estaba, inspirado. Tú estabas estaba, allá no, arriba, sí, digamos. Sí, sí, ¿no? sí. una alegría tremenda. Y es, es eso, de esos momentos he tenido la dicha de tener varios, y creo que es una alegría y siempre una inspiración, ¿no? Prometo salir del programa esta noche y, y toda esta noche buena voy Ahí a escuchar tus dos discos. La banda sonora Palabra. para esta noche. Para esta noche, sí. Super. Desde eh. La Luz, Estela. Uh -huh. Helix, Helix. Helix sí. fue volátil un tiempo, los uh -huh. voy a escuchar los dos, ¿te parece? Pero, Buenísimo. ¿qué nos puedes deleitar esta noche para que nos vayamos a una pausa comercial? Uh -huh. Mira, a ver, voy a tocar un tema de un disco que, que no salió en físico todavía, uh -huh. pero es... Primicia. Primicia, <risas> extremo mundial, eh, de un tema que grabamos recién en Ecuador, en Quito, hace más uh -huh. no, unos pocos meses, con una banda nueva que se formó en pandemia con unos amigos de de Sudamérica, cada uno es de un país distinto. Se llama Yasur, la banda. Ah, mira. ¿no? Y tenemos varios, varios proyectos eh, que, que vienen, que se vienen. Un tema mío que se llama Tiwanaku. Ah, Adelante. Tiwanaku, que es un guaiñito, ¿no? Entonces, va más o menos así. Gracias, Ever. Nos vamos a una a pausa comercial y volvemos ya casi en la recta final. Qué lindo disfrutar esta noche en familia y, sobre todo, con grandes amigos que son parte también de esta familia de Avia Yala Televisión. Y, y, y, y siempre a mis entrevistados, yo. Eh, intento hacerlo sentir en casa muy bien. No, así, es y, que así sea, es. y que disfruten también esta entrevista, que sea totalmente diferente. He tenido a tremendos talentos, eh, gente muy extraordinaria que, uh -huh. que, que en sus áreas se destacan: en el deporte, en la política, en la economía. Pero me gusta mucho trabajar o por lo menos entrevistar a los artistas porque en muchos casos, o sobre todo en Bolivia, no sé si compartes eso, bueno, tú vienes de una familia que sí trabaja de música o, o por lo menos ha estado ligada a la música, sí. pero mmm, me da pena a veces escuchar como periodista gente que dice, no, no ¿cómo vas a estudiar canto? ¿Cómo vas a estudiar? Cuando, cuando ya es una profesión, pero es una de las mejores profesiones, yo diría, que tenemos acá y en el mundo. Sí, totalmente. Realmente, este creo que este tipo de, de, de programas, este tipo de producciones como la tuya, hacen y viabilizan y visibilizan eso mucho más, ¿no? Que, que realmente eh, las artes en general son una profesión eh, para nada fácil, para nada. Eh, que hay que hacer muchos sacrificios, eso es cierto, pero creo que como ninguna te da la, la satisfacción y la sí. alegría de, de realmente poder eh, contribuir y, y trascender, no, trascender en, en, en el área que, que uno esté, en el área que uno esté, lo que más le guste y bueno, este, yo te agradezco realmente sí, me has hecho sentir en casa y estoy seguimos todavía, si seguimos, no quiero no que te termine, pidas, no va a, a terminar, te todavía quede. tenemos un último bloque, Así que, vámonos que a una pausa. Ever, por favor. Buenísimo. ¿Qué les parece si vemos el siguiente video que ha preparado nuestra producción de sus presentaciones que tiene Ever Peredo? Adelante y volvemos después de este corte comercial. órgano teclado que hoy ahora me estoy haciendo el experto que <ríe> es. escuchar las melodías el sonido que emite este instrumento es espectacular no sí sí realmente te atrapa no desde el primer momento es tantas posibilidades tantos matices a es, es único no es por eso que es el piano <ríe> <Sí>. ¡Salud! <ríe> salud salud ya no estamos en el sector Oscar. tertulia pero va, vamos que tenemos todavía sí, vino para, para toda la noche que está la vida ¿sí? así es <ríe> Te voy a pedir que prestes atención a la pantalla querido Eber Vamos a ver las siguientes imágenes nosotros uh -huh. Para que vayas comentando con, y, y nos cuentes tu experiencia de, de, de, de los momentos que son plasmados en las fotografías uh -huh. Vamos a ver esta imagen Ahí está, wow. Ahí está. ese es el piano de mi abuelo De don Eso. Armando Pereira. Exactamente Ahí yo he crecido. ¿Este ¿Es en tu casa? No, en la casa ¿Este es de mi tus abuelo. Abuelos. En la casa de mi abuelo, ahí tiene un cuartito, el, el, el de toda la vida, el cuartito del piano, uh -huh. ¿no? Y bueno, eh, ahí he pasado mis primeras clases, uh -huh. ahí, ahí arriba están todos los... Aquí la tengo más grande, en todos, los, todos los diplomas, todos los títulos que, que ha ido coleccionando a mi abuelo ah. a lo largo de su carrera, que tiene una gran carrera como docente también, director de colegios acá en La Paz uh -huh. y todo, así que es un, un, un lugar sagrado para mí, que, que siempre que voy, ahora que ya no está presente, voy, voy, vaya bastante seguido, quisiera ir más. Pero bueno, ahora que ya nos ha dejado, en unos, unos, unos años, este, que en paz descanse, pues eh, es mucho más emocional todavía ir ahí, ¿no? Para mí, y bueno, este, ver los libros eh, y todo lo, que, todo lo que, todos los recuerdos, ¿no? Así que no, es, es, es único ese lugar. Claro. el piano Mira, te comento, mi abuelo es orureño y este piano es súper antiguo, súper antiguo. A Oruro llegaban los instrumentos más más eh, los, los mejores instrumentos ah, de, de, de de época, del país, así, ¿no? Sí. A Oruro, por Ay, toda mira. la cuestión de, de la minería y todo lo que de... Claro, eso, ¿no? Claro sé que sí. es un piano traído desde Oruro, ¿no? Hace, Tiene a, así es... para candelabros, digamos, es ah, antiguo, mirá, no, bien antiguo, ah, sí, sí, sí, bello. ¿Y, y lo sí. tocas alguna cuando sí, sí, sí siempre que voy siempre que voy tú lo le das toco? vida bueno tu papi también me imagino mi papá no toca mucho piano sí sabe sí. tocar pero no no eh, ¿Tú era sí? mi abuelo y yo digamos mi abuelo mi papá le da más a la guitarra te cuento ah, sí, sí, sí. ¿Qué lindo? así que no pero siempre que voy allí lo toco y eso. pues bien emocionante no qué genial sí, sí, sí. me alegra mucho hay unos temas para mi abuela pues toco no a, a ver ¿Podemos tocar un poquito? Algo que, ver, que, que puedas, para tu abuelo, que, que, a que mi abuela A mi abuela abuelo? le encantan los tangos, por ejemplo, A ver, un ¿no? tanguito está Voy a aprovechar, a por favor, ya estamos sobre de hora, pero vamos a ver, un poquito sí, más. Sí, sí, Quitamos tango. la música, por favor. A ver, un tango que le gusta mucho a mi abuela es el choclo, ¿no? A ver si me acuerdo. Si no, perdón, abuelita. Sigue <risa> sí, viva tu abuelita. Sí, sí. ¡Genial! <risa> ahí, ¡Bravo! Poquito, eh. hace tiempo que no lo toco. ¡Mirá, qué <risa> sí, lindo! Pero, pero, sí, sí. ¡Qué, qué lindo Así, tema. Mi abuelo era, tocaba pues tango no, en una orquesta, era, era tanguero también. Una de sus facetas, ¿no? Así que bueno, también está ahí. Sí. tenemos la siguiente imagen, por favor. ¿A ver? Estoy sobredora, a te voy ver, a tener a que invitarla del 2023 claro sí. para continuar con más. Esta es tu producción. Sí, ese es el tiempo? disco justamente claro. que traje un tiempo ahí... No sé dónde es eso, la verdad no me acuerdo, creo que... Ah, en el aeropuerto tal vez, ahí sí. eh, yendo a, a Buenos Aires me parece, Ajá. justamente, ¿no? Porque así salió el disco, así horas antes me entregaron la caja ya. con todas las impresiones de los discos, ¿no? Así yo... Y directo. Ca casi, no, casi no llega, digamos, ¿no? Pero sí, así, lo saqué y, y al aeropuerto. Y sí, directo. Sí, sí, sí. Lindo. 2015 esa foto, 2015. creo. 2015, sí. a ver, la sí, siguiente sí. imagen, por favor. Ah, esa, esa foto... 2018, creo. En, el, claro. en, el, en la Casa Grande del Pueblo, ¿no? Ahí en la premiación de los Savaroa. Claro, En claro la, que la premiación sí, de sí, los Savaroa, sí. justamente postulado la Cueca Luz, ¿no? La Cuequita, y bueno, ahí estoy, esa noche, esa noche. Uh -huh. sí. A ver, otra imagen, por favor, si tenemos. ¡Wow! Este ya. sí se llama, déjame, a ver, dame el examen. Ajá. Este se llamaría. Eh. eh <risa> piano. Piano de cola. Piano, piano de cola. De cola. Ah, ya, bien, muy ahí, bien. Bien, ahí. Eh, bien, Ves que ahí. aprendo Voy rápido, bien. un poco muy lento, bien. pero la respuesta es correcta. Exactamente. Sí, ese es este, este igual, ¿no? Es, es muy lindo. Es el estudio del Álvaro Montenegro, ¿no? Oh. Un gran, gran músico, sí. figura muy importante de la música en Bolivia, sí. en muchas muchos eh, estilos y todo, eso es su estudio, ¿no? Eh, eso es? Hijiagua creo que se llama, ¿no? Sí, ¿no? su estudio, que era en, en, la, en la 20 de octubre. ¿no? Es el piano del, del Alvarito, ¿no? Qué lindo. Que, que ahí estamos grabando, me parece, algo para, para un festillazo, para una producción de Alvaro. Un bueno, para... amigo, un saludo al Alvarito. Sí, le, le damos un abrazo. Sí, sí. Eh, querido Eber, ya estamos en la recta final El tiempo en televisión se pasa volando Sí, sí, no, eh, ha sido Pero bello, sí, bello. promesa que te vamos a invitar La próxima gestión, digo, el próximo año 2023, para que estés con nosotros con gusto, también con gusto, Tengo querido. varios proyectos Oscar. audiovisuales Que los quiero hacer aquí en esta casa televisiva Ajá. Y esperemos que seas parte, te voy a ir contando Me estabas comentando, sí, sí. buenísimo ¿Cuáles son tus planes para el próximo año? Como, como Ever Peredo Pero también Ajá. me imagino ¿Apoyando y colaborando a otros artistas bolivianos? Sí, mira, ya este, tenemos conciertos, a bien eh, empieza el año, ¿no? eh, uh -huh. tenemos conciertos con el Grillo, tenemos conciertos con el Papirri, que bueno, ya les estaremos comentando ahí. Pero bueno, como solista y como parte de, de, la, de las bandas de jazz, digamos, como te comentaba, hay un proyecto muy lindo con una gran cantante asiática. Uh -huh. eh, que ya hemos empezado a hacer la producción, eso ya, ya les iremos contando también ahí. Eh, y, y también, como, como te decía, estamos ya en preproducción de mi segundo disco, Solista, ¿no? que se ha hecho esperar ah, un bien. poquito. Este es del 2015, pero el 2023 ya de, de ley, que, que vas a tener, vas a tener la primicia, hermano, de ese, de ese disco, que es también a trío, pero con invitados. Claro. Ya está más, más dedicado también a, a la música boliviana, versiones, siempre desde la visión del jazz, ¿no? Sí. Eso, y bueno, con Jazz Sur también, que como te comentaba, que es una banda de músicos latinoamericanos. Eh, así que va, tenemos ahí varias, varias noticias. Vamos a ir girando con el disco que hemos hecho también, que lo pueden encontrar en Spotify, ¿no? Como Jazz Sur. Jazz Sur. Así, jazz Sur. Sí. Ah, lo vamos a buscar uh -huh. entonces. Spotify, Jazz Sur. Uh -huh. eh, ya para finalizar la entrevista, ¿cómo te ves de aquí a 20? Uh -huh. Le pongamos 10 años. A 10 años, wow. A ver, cuando tengo 39, este, uh -huh. eh, ah, como, como todos, creo que si, eh, pudiendo disfrutar aún de, de, de, de, de la familia, compartir estas alegrías uh -huh. que, que nos da la música con la familia, que es tan importante, eh, tal vez eh, siempre, siempre una, una, una bendición eh, poder llevar la música a, a, a todas las latitudes, ¿no? Espero poder claro. seguir viajando, seguir conociendo gente, gente nueva, este, compartiendo, que, que eso es lo lindo, ¿no? Tú vayas a, a, a Tokio o vayas a, a, a, a donde sea, este, tú, aunque no sepas hablar el mismo idioma, pues... Pero la tocas, música nos une. Tocas y ya estás hablando con la gente, claro. ¿no? Entonces espero Transmite poder compartir mucho ¿no? más. Exactamente. Así que, nada, este, <ríe> eso, eso, a ver, a ver cómo va la cosa. Bueno, eh, yo te decía, extra cámara, tú... Con mi producción nos ponemos a dialogar y pues decíamos, ¿Quién puede estar para esta Navidad, para esta Nochebuena? Y estábamos haciendo deditos para que tú nos puedas abrir en este día, que es importante. Todos estamos en familia, pero te hemos robado en este 24 de diciembre para que vengas un ratito al canal uh -huh. y puedas disfrutar con nosotros. Eh, ¿Vamos a brindar, te parece? Claro que sí. Pero, amerita, dicho, Oscar, amerita. Oscar eres, eres pésimo haciendo, pero a ver, vamos, ¿cómo a nos ver, va? A ver, para. Me tengo qué? que cubrir, no me ¿Te tengo que Te tienes que cubrir un poquito, yo creo, a ver. Uh, wow. muy bien. Mira. Ahí está. Wow. Más tarde la gente de producción me va a venir, pero. Vamos. Por favor. Qué bueno, Gracias. Pasemos hacemos con mucho cariño. Para nuestra audiencia de Avia Yala Televisión, mojé mi celular, es todo no, acá, no. perdón, ah, <risa> aquí en el canal, pero... Prueba de agua. Eh, <risa> querido hermano, gracias por Adiós, haber estado eh, en este referente en esta Navidad. No, un, placer, un placer para mí y bueno, que haya más oportunidades pues, de, de compartir, seguro que sí. Muchísimas gracias a nuestra audiencia de Avia Yala Televisión, nosotros felices, contentos, yo les digo siempre al inicio de poder llegar hasta sus hogares... Eh, disfrutamos acá con nuestros entrevistados hoy queríamos hacer un programa diferente lo decíamos estamos en vivo en este sábado por la noche y lo único que queremos es aprovechar este día eh, más allá de las luces más allá del arbolito de navidad más allá de, de los regalos lo más importante es estar en familia lo más importante es poder poder compartir con los seres queridos tal vez este año muchos de nuestros seres queridos se han ido pero sabemos que hoy, en horitas más, a las 12 de la noche, nosotros estaremos con todo el amor y estaremos disfrutando con nuestros familiares que por lo menos en este mundo terrenal nos acompañan. Los que ya no están, están en el cielo y están en nuestros corazones. Y que esta Navidad nos ayude a poder prosperar, no solamente económica, sino en el aspecto profesional, intelectual y que nos ayude a ser mejores personas. Salud en esta Navidad para todas las familias bolivianas, sobre todo para nuestra audiencia de Avillayar la Televisión. Y si Dios lo permite, nosotros estaremos siempre acompañándolos en lo mejor que sabemos hacer, por lo menos lo que a nosotros nos apasiona, que es la televisión. Salud. Gracias Bolivia por habernos acompañado. Querido Ever. Salud, querido Oscar. Salud. Salud, mucha paz para todos, ¿no? Para... Para ti, para tu familia, para el canal y para toda la gente que nos está viendo, pues que sea un, un pasen unas lindas fiestas. Feliz Navidad próspero año nuevo y que vengan pues muchos más éxitos y alegrías. Claro, está Guarita por ahí, que llámenla por favor, no le gusta mucho salir en pantalla, pero es mi productora, ha tenido guarita. varias productoras este año y, y les agradezco muchísimo. Eh, querido hermano, ¿con qué nos vamos a despedir esta noche? Vente por este lado, Guara dice, no, bueno, me va a reír y hasta por el solo. dice, no, no me gusta salir. Le mando un abrazo a Aguarita, mi productora, a Melisande, bueno, he tenido Cintia, igual he tenido grandes, y a todo Bien. el equipo de Avia Yala, que siempre nos acompaña, eh, tanto el equipo técnico de operaciones, pero, como te decía, en ¿no? la música, ustedes también son ustedes también son parte de, de, de, de trabajar en equipo, los artistas, ¿no? Es lo más lindo, ¿no? Es lo más lindo, poder compartir con gente, trabajar, entenderse, y que se complementen, y, y, y, y así, ¿no? Es parte de... de, de... Del trabajo que uno hace, ¿no? Así que. ¿Con qué nos despedimos para mi audiencia en esta Navidad, por favor? Ya pocas horas de celebrar eh, Nochebuena. Uy, ya estamos. Uh, ya ya mira, nos estamos pasando de tiempo. Ahí, mira. Vamos, un bueno, tema, por favor. A ver, vamos a tocar un poquito más de, de Tiwanaku, que es un tema súper lindo que les gusta, que, que, que espero que les guste. En realidad está editado en el disco de Sur, pero bueno, ahí les va un poquito de Tiwanaku.